¿Cómo estamos, chicos? Saludos para todos allí. ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, te escucho lejos. ¿Dónde andas? Y estoy en un centro justo en estos momentos. En a ver, centro. si queremos me muevo un poquito más para que se me escuche mejor. A ver, ¿te ¿puedo parece? tener más retorno? ¿No? ¿No? ¿Al tope con el retorno? Yo, no me, escucho bien. Yo no me escucho bien. Listo, perfecto. Seguimos. Bueno, eh, le cuento a la audiencia. Manuela Kiki, él es de Deudas.ar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 de, la, de las medidas de seguridad que se toman en cuanto a lo cibernético, O sea, hasta el día de hoy, eh, el, el ciberdelincuente eh, está violando los, eh, los datos biométricos, que son los datos, es decir, cuando vos estás en una aplicación y tenés que hacer una operación, te piden una foto de la cara, ¿vio? Entonces, te saca la foto de la cara, hasta eso violan ellos. O sea, están más allá, mucho más allá de cualquier comisión de seguridad. Ahora, ¿esa sí, gente esa sí. gente ¿no, sí. se la, no se la puede contratar para las empresas? No. Es más fácil. Que tenga un trabajo digno. La verdad claro. que sí, la verdad que sí. Y, y solamente retrotraen toda esa, toda esa, todo ese arriba aquellos que tienen contactos en la policía o contactos en la justicia, porque el ciudadano común es muy difícil retrotraer esa situación. Yo les digo de verdad porque... Mm. No solamente es difícil eh, encontrar, porque es autor a determinar, porque te sustraen, por ejemplo, de tu cuenta, todo, todos los ahorros que vos tenés. Encima sacan préstamos a nombre tuyo mm. y esos préstamos los lo, lo distribuyen en tres, cuatro, cinco cu cu cuentas de mercado pago mm. y, y a su vez esas, esas cinco cuentas se, se transfieren a otras cinco más. O sea, el autor a determinar es muy difícil perseguirlo. No es imposible, no es imposible, pero muy difícil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 eso directamente lo hacen desde un desde penal, oh. de personas que tienen que tienen acceso a, a, a teléfonos con con, con Android eh, o, o cualquier teléfono se te, te, te ingresan ingresan al a, no sé cómo hacen para ingresar al, al teléfono de uno eh, le, le saquen los contactos y comienzan a mandar mensajes y dicen no eh, José Luis, eh, necesito mil pesos, préstame por favor, porque estoy medio abarcado. Mm. Y, y por ahí, viste Dice, bueno, capaz que necesito, transferirme esta cuenta, transferime esta cuenta, le termino transfiriendo a este, al otro, y al otro más allá. Eh, a, bueno, a vos sabés que preso, es verdad eso, eh, mucha gente cayó con eso. eh sí. Pero vos sabés que yo tengo una manía de hacerte todas las transferencias por banco por CBU.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 a la, a la comisaria más cercana te toman la denuncia y él muere todo sí, sí, sí. Eh, y, y el crédito lo tienen que pagar igual sí. el teléfono lo tienen que pagar igual bueno, a la señora de un amigo Entonces, le sacaron 50 lucas de la cuenta y no saben de dónde no, claro no claro no me entendés, y vos decís, ¿y dónde le sacaron la cuenta? también, también tiene tiene mucho en cuenta eh, eh, repito, en las redes sociales hay muchas páginas eh, de, de préstamos en las redes sociales que te, pre te prestan lo que vos querés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 de hacerlo un poquito mejor quizá, pero también los bancos son chocos patentes Sí, bueno, obvio, obvio Tampoco, obvio. tampoco son, son, digamos, no son de eh, pecho. El no, esto. no son de nah, pecho. no, no, para nada, para nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en todos sentido y, y tratar de sobrevivir todo de la mejor manera. Bueno, Emanuel, vecino cómo, porque debe haber oyentes que deben tener dos millones de quilombo. ¿Cómo te encuentra la gente? La gente lo puede encontrar en redes sociales como Arco Arco Acción Ciudadana, Deudas.ar, o simplemente como Emanuel Aquilqui. Eh, mi teléfono personal, siempre lo brindo, no tengo ningún problema, es 384 790292 384 790292 Perfecto. Bueno, como siempre, Manuel, te agradezco mucho este haber pasado por Ecos en la noche.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 Hasta luego, que tengan buen fin de semana. Chicos. Gracias, Gorda. Te mando un abrazo. Bueno, pasó a Manuel aquí, que eres de Deudas Puntuar.